Un cordial saludo de parte de la Policía Nacional En el momento vamos a iniciar con la rueda de prensa En referencia a un operativo desplegado aquí en la provincia Mi general Ramiro Ortega, director de general de investigaciones Les dará a conocer los diferentes eh, sucesos que se han dado referente a este operativo Muy buenos días señores representantes de los medios de comunicación social Gracias por estar esta mañana en las instalaciones de la unidad de vigilancia del distrito Quevedo. Justamente por su intermedio queremos poner en consideración de la comunidad las acciones operativas que la Policía Nacional viene efectuando en esta jurisdicción para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. continuamos mil disculpas el, la reestructuración de las estrategias y acciones operativas que la policía nacional ha efectuado eh, en los últimos días a consecuencia de las diferentes acciones violentas que se han perpetrado en el ámbito nacional han permitido que las unidades especializadas en inteligencia antidelincuencial y de investigación técnico operativa y técnico científica reformulemos nuestras actividades enfocadas a enfrentar la problemática de violencia criminal, fenómeno que ha sido ya analizado en su plenitud por parte de la Policía Nacional y obviamente a raíz de los acontecimientos suscitados en el amotinamiento sangriento el 23 de febrero en el régimen penitenciario, permitió que la unidad de investigación antidelincuencial se enfoque sus acciones aquí en la provincia de Los Ríos y en particular en el cantón Quevedo. Justamente luego de las acciones de investigación en coordinación con la Fiscalía General del Estado se llevó a cabo la noche y madrugada del día de hoy la operación Gran Impacto 24 mediante la cual 90 se han como los lobos, armas de fuego, 15 municiones, 5 armas blancas 500 dosis de droga y también se ha recuperado un vehículo, así como también un vehículo fue retenido. Además, se recuperaron una motocicleta, un chaleco antibalas, telefonía celular, dinero en efectivo, joyas y demás prendas de valor asociativas con los casos que hemos investigado. Es decir, este golpe contundente a la delincuencia organizada en el distrito Quevedo ha dado como resultado la desarticulación de esta organización delictiva que venía bajo un concepto de delincuencia organizada generando sus acciones violentas y delictivas en esta jurisdicción quienes se habían asociado ilícitamente para, de una manera u organización plana cumplir roles, funciones y responsabilidades que les aseguraban el éxito en el cometimiento de sus acciones violentas. Hasta aquí el desarrollo de, la, de esta rueda de prensa. Le voy a ceder la palabra al señor Teniente Coronel Gran, Granja, comandante subrogante del Distrito Quevedo para que también informe al respecto. buenos días soy el teniente coronel Wilson Granja, comandante del distrito Quevedo Mocachi el, el compromiso de la policía nacional y del comando del distrito Quevedo Mocachi eh, continúa eh, realizando nosotros nuestras actividades permanentes en el área preventiva con los operativos con el patrullaje continuo con los megaoperativos que hemos tenido excelentes resultados, pero a su vez nos eh, coadyuvamos y se hace la articulación con los subsistemas de inteligencia y de investigaciones, apoyándonos así eh, con estos operativos que son de gran envergadura para nosotros tratar de bajar y controlar los índices de delincuenciales. Es así que actualmente nos encontramos en el distrito de Quevedo Mocachi en los índices delincuenciales a la baja y, y esto eh, lógicamente tiene una gran repercusión eh, en la seguridad de toda la ciudadanía y de la comunidad de Quevedo y Mocachi. Muy amables a los medios de prensa, si de pronto desean hacer una pregunta al respecto de la, del operativo realizado. Sí, sí. general Ortega, vale. Centro. ¿Cuál era el modo de operación de esta organización delictiva que ha sido desarticulada? Bueno, como manifesté, el enfoque de actuación de estas organizaciones delictivas están direccionadas a cometer principalmente los delitos contra el derecho a la propiedad. Justamente en el cumplimiento del rol de las funciones y las responsabilidades que cada uno de ellos se había repartido, aseguraban el éxito de sus acciones, es decir, se organizaban previamente, eh, perfilaban a sus víctimas, al domicilio, a la entidad comercial que iban a cometer el delito. Igualmente, en el ámbito del tráfico de drogas, se habían distribuido el territorio con la finalidad de generar eh, lugares donde eh, proveer o generar acciones de micro expendio. En este sentido, esta organización eh, delictiva ganó espacio en el territorio, así como también estaba buscando la hegemonía del poder para poder eh, desarrollar sus acciones en cuanto al microtráfico. Aparte de que veo en qué otros cantones de la provincia ellos estaban ya organizados. Ellos estaban trabajando en Mocachi, Quevedo, principalmente en esta jurisdicción, estas dos estructuras delictivas que, como refiero, estaban siendo parte ya de la del grupo de delincuencia organizada identificada como los Lobos, uh -huh. quienes se habían ya asociado, agrupado ilegalmente para ganar el territorio, ganar poder y obviamente mantener la hegemonía sobre los demás grupos delictivos aquí en esta jurisdicción. ¿Alguna otra persona una pregunta, por favor? Muy amables, se les agradece la Muy visita. Amables,